Tudron cuchina, molto semplice. Pasta o le hueve. Y por aquí viene la salsa. Vale? A ver. No sé si se ve ahí. Acá. Fuego. Cebolla. Aceite, sal para que ya empiece a tirar el agua, ningún invento ni horas, el agua, la cebolla. Salsa de tomate y nata. Esta es una lata ligera para cocinar, me acuerdo cuando usábamos eh, cremas que eran mucho más pesadas ¿no? Ahora ya el tema graso se va quitando de toda la cocina y bueno, ahí tenemos la nata y aquí un poco de salsa de tomate para darle un color, diría una rosé con cebolla y alguna cosa. A la misma cebolla ya le voy a dar ajo para que se cocine. Le voy a dar pimentón, que le va a dar color y sabor. Sin miedo, eh. Nuez moscada, que es un perfume y un poco de, de sabor también. No se vayan al carajo con la nuez moscada, porque si no, yo le pongo de este también. Por ahí, porque esto es muy gustoso. Hay unas cosas, por ejemplo, el comino para mí es una mierda, se usa para carnada. Y... y lo de la Provenzal también es asqueroso Le queda todo con ese sabor espantoso Así que nada, espero que se esté grabando bien, que no le esté dando vapor Hace muchísimo calor Me acabo de duchar, pero bueno, todo sea por la causa Ahí, ¿esto por qué? Porque Gus mi... Porque me pide salsa para la pasta, si no, no quiere comer Yo me voy a comer un quiche No voy a comer pasta, pero bueno como me toca cocinar, ya van viendo el color, ¿no? Es otro mundo. Color y se van cocinando las diferentes cosas ahí. Se tiene que cocinar el pimentón. Se tiene que, co uh, se tiene que cocinar el ajo. Y ya tenemos casi el agua. Es muchísima agua, le voy a sacar un poco. Demasiada agua. Por ahí me gusta más. Y es mucho espagueti, un paquete de medio kilo, pero eh, así queda para mañana, ¿viste? Así mañana también ya está hecha la comida. Ahí se podría partir, pero a mí me gusta el espagueti como debe ser, ¿no? Vale, le voy a echar un poquito más de aceite a esto. Sin miedo, ¿eh? Nada de inventos de... Ya saben que yo cocino en 10 minutos. Esto es comiendo en 10 minutos. Llegamos de la playa, llegamos de aquí, llegamos de la cala. Llegamos de un día fabuloso. Y lo que hacemos es comer en 10 minutos. ¿Vale? Miren cómo se empieza a pegar el ajo. Ojo, que no se queme. Porque va a quedar asqueroso. Entonces lo que hacemos ya, le echamos un poco de tomate para ir enfriando la cosa. Por ahí. Y vamos a cortar la nata. Y se va toda para adentro. Ya queda ahí. Espectacular, espectacular. Osvaldo, ¿cómo la ve? Puede venir Olga hoy. Que trae una prima. Bueno, ahí... Guau, wow, Esto huele que alimenta. Si sí se pudiera oler, ¿eh? En los videos. Ahí. Ahí. Y se deja un poco que que tome cuerpo al, al evaporarse lo que es el agua. Se va espesando un poquito, pero tampoco mucho, porque ya está cocida la cebolla. Y ya saquen el ajo del fondo de la... Donde lo cocinen, saquen el ajo, que no se queme, ¿eh? Van tocando fondo, ven cómo hago, por si hay algo pegándose, y según el teflón que tenga, ¿no? Esta es media cagada, tengo otra que es mucho mejor, pero bueno, ahí está, en 10 minutos estamos comiendo. Se hace la pasta, Hasta pronto, los 8 minutos son los huevos duros, una vez que hierve calcular 8 minutos, le echan la pasta y lo sacan junto con la pasta. yo la giro para que no se para que no se pegue ahí prueben esto como va de sal mm, un pelín más de sal ahí y le toca el toque de pimienta what the fuck aquí yo a todo le meto pimienta porque no tengo cayena, me la terminé En Nueva York Solíamos con Nick meterle picante y, y pimienta blanca a la pizza Y me quedó eso Me llevó a comer a los mejores lugares Mi jefe Pintábamos mansiones en Long Island Y nos íbamos a comer a los mejores lugares de pizza Esos emblemáticos de, de Nueva York Y le metíamos picante y, y pimienta Madre mía, cómo extraño eso Estoy acá que tengo Telepizza y Domino, ¿sabes? hay que joderse bueno esta salsa ya está listo listo. comemos en 10 minutos, cuando se haga eso, para adentro así que nada guardamos lo que quede de salsa de tomate y está pronto gente sacan el espagueti que sea para los menores y el que quiera comer con salsa yo la salsa la dejo aparte y cada uno se la pone en el plato, así le ponen lo que quieren, cuanto quieren y eso es todo.